Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio al acto inaugural del Instituto de Economía Política de la Universidad Abierta de Recoleta. Les saludamos muy afectuosamente por parte del equipo organizador y me presento. Mi nombre es Alison Morales, directora del Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados de la Universidad Abierta y además subdirectora del Departamento de Salud de la misma municipalidad. Muchas gracias por acompañarnos hoy día en el coloquio El potencial transformador de la economía frente al pensamiento único neoliberal. Este instituto se suma a muchas de las acciones que está realizando la Universidad Abierta Recoleta, donde como ustedes saben, se busca democratizar el conocimiento, permitiendo que todas las personas puedan acceder a una pluralidad de saberes y disciplinas a través de diferentes actividades como la ausencia, la extensión y también la investigación. Todas abiertas a quienes quieran compartir su conocimiento y también quieran adquirir conocimientos nuevos. Este instituto viene a contribuir a llenar ese espacio vacío que ha estado relacionado con el ámbito de la economía. Obviamente, esto ha perpetuado muchas veces que los problemas cotidianos se alejen de este mismo ámbito, el ámbito de la economía. El Instituto prestará especial atención a las luchas y las demandas de los y las trabajadoras, a la centralidad del trabajo, a la problemática de clases, a la mujer, a las disidencias sexuales, al feminismo clasista y las luchas antipatriarcales, los efectos del modelo neoliberal, frente o sobre el medio ambiente, a las demandas sociales, económicas y políticas, de los pueblos originarios, así como la necesidad de un proyecto económico plurinacional. En el día de hoy vamos a agradecer primero que todo a todas y a todos los participantes y también al alcalde Daniel Jaue. En segundo lugar saludamos a Rodrigo Hurtado, director de la Universidad Abierta Recoleta, a cargo de liderar el proyecto de quien dependerá el instituto que hoy día estamos inaugurando. Agradecemos a Julio Gambina, que va a ofrecer la charla central del coloquio desde Buenos Aires, Ahí está, <ríe> eh, vía telemática. Es economista, marxista y profesor universitario argentino, especializado en la economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Actualmente vicepresidente de la Sociedad de Economía Política y Pensamiento Crítico de América Latina y el Caribe. En enero del 2022 obtuvo una distinción por su trayectoria por la Asociación Mundial de Economía Política en Shanghái, China. Damos también la bienvenida a Felipe Gajardo, magíster en Análisis Económico de la Universidad de Chile, profesor de Economía de la Carrera de Trabajo Social de la misma Escuela de Estudios. Funcionario público del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente. Es integrante de la Red de Estudios de la Nueva Economía desde su fundación. Compilador del libro Chile, Chile siglo XXI, Propuestas desde la Economía. También va a exponer David Debrot, quien va a ser el director de este mismo instituto y que fue investigador del Centro de Investigaciones Sociales, desarrollando estudios sobre la teoría de renta como fundamento de los debates sobre minería y recursos naturales. En el 2001 fue premiado por la clax UNESCO en ensayos para la investigación Jóvenes titulados hacia una renovación de las ideas económicas en América Latina y el Caribe. Fue subdirector de la revista Económica Crítica y Desarrollo que realizó una importante labor de divulgación del pensamiento crítico a la economía. En los últimos 20 años se ha desempeñado profesionalmente en el sector de salud, siendo especialista regional en la economía y financiamiento y regulación del sistema de salud. Posterior a todas las presenta presentaciones y también posterior a darle la bienvenida a cada uno y a cada una de ustedes, le damos las palabras a nuestro alcalde para que pueda compartir con nosotros unas breves reflexiones. Muy Buenas tardes a todas y a todos. Eh, primero agradecer la presencia de todas y todos ustedes aquí. Decir que me siento muy contento de que estemos dando un nuevo paso en esta titánica tarea que nos hemos planteado desde Recoleta de democratizar el saber y el conocimiento. ¿no? Eh, agradecer al profesor Julio eh, que está desde Argentina acompañándonos hoy eh, por este primer coloquio pero sobre todo agradecer y felicitar al equipo de la Universidad Abierta, encabezado por Rodrigo, eh, por este nuevo paso. Hoy día el conocimiento en nuestro país sigue siendo algo tremendamente exclusivo, tremendamente caro. Además, eh, obtenerlo eh, y eh, mucha gente cree que eh, a través de las nuevas tecnologías el conocimiento está mucho más disponible que antes. Sin embargo, pareciera ser que eh, es todo lo contrario, ¿no? A veces la cantidad de información que circula en las redes, mucho más que informar, han logrado desinformar y los contenidos relevantes finalmente no están en ninguna parte. Eh, hoy día este instituto tiene la misión eh, de volver a discutir las verdades absolutas con las cuales hoy día comulgan eh, para nuestra pena y para nuestra rabia casi todos los actores sociales y políticos. Hoy día cuando vemos las discusiones... Eh, sobre el quinto retiro, sobre la inflación, sobre todo lo que pasa en nuestro país, pareciera que hasta el personaje más de izquierda parte de la verdad neoliberal como única verdad eh, en economía. Y es precisamente porque la economía política dejó de ser economía política hace mucho tiempo. ¿no? Y hoy día efectivamente lo que se discuten son procedimientos, son indicadores, son fórmulas eh, matemáticas, pero no se discute el rol de la economía en, en las sociedades, ¿no? Sino que sencillamente se asume el discurso único y todos vamos detrás muy ordenados portándonos, como dice eh, efectivamente este, este catálogo, eh, uno podría decir de verdad de verdades reveladas. Eh, hoy día uno podría discutir muchas de las cosas que están pasando en nuestro país, pero nadie las discute. Podríamos discutir por qué la tasa de interés de, la, de la instancia monetaria, el, nuestro Banco Central, nuestro banco central, dirigido por la extrema derecha, plantea que debe estar en 8,5. Notable. ¿no? En los países que tienen más inflación que nosotros, está en menos del 1. ¿sabes? Pero pareciera ser que aquí a nadie le llama la atención. ¿no? Hoy día hablamos eh, y cada vez que escuchamos la palabra inflación, todos dicen, no, la guerra. Bueno, les tengo una mala noticia. Bueno, los empresarios peruanos no se han enterado que hay guerra en Ucrania. Porque si uno va a la frontera norte de nuestro país y compra un litro de aceite en Perú, eh, o sea, en, en Arica, eh, lo compra a un valor y cruza a Tacna, y en Tacna lo compra a un cuarto del valor. Entonces, la guerra en Ucrania no llegó a Perú. Pero sí llega a Chile y la tenemos de excusa para toda la sedición que hoy día está en marcha en nuestro país. Entonces, creo que es un buen minuto, además, eh, en nuestro país empezar a discutir de nuevo de economía política y de cuál es el rol verdadero de todos los distintos actores y cuál es el rol que además juega el Estado como instrumento de dominación de clase, entendiendo que este sigue siendo eh, un Estado nacional eh, que es la superestructura política del capitalismo y no de otro modelo de dominación. Podría estar en una distinta fase, pero efectivamente hoy día eh, nadie podría decir, eh, por lo menos hasta que no cambiemos la constitución el 4 de septiembre, ¿no? Paso la visito, yo voy a probar. Eh, paso el aviso. Si, si me reta la Contraloría, eh, podemos aceptar el reto. Pero eh, hasta, hasta que no cambiemos eso, al menos no hay ninguna posibilidad en este país de discutir economía política. Entonces creo que el rol que vamos a tener eh, de aquí en adelante y quiero y, y, y espero de verdad con ansia de que esto llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque además no, se da en un contexto este nacimiento en donde la izquierda a lo largo del mundo está bastante no Entonces ya no discute mucho de economía. Y ya no habla de superar el neoliberalismo, ni de la construcción del socialismo, ni de economías alternativas, porque parece que todavía no nos recuperamos de la caída de los socialismos reales. En ese contexto creo que el nacimiento de este Instituto de Economía Política... Eh, y ahí está el compañero de Brota a cargo de dirigirlo. Es una estupenda noticia, no solo para Recoleta, sino para todo el país y eh, para muchos otros países en donde nuestra universidad ya está llegando y está poniendo eh, sus pies y empezando a difundir su influencia. Así que solo desearles a todos los que van a liderar este proceso ¿no? eh, mucho éxito eh, y agradecer eh, nuevamente la presencia del profesor Gambina eh, y eh, la estatura que su presencia le da a este primer coloquio. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Bueno, agradecer al alcalde Daniel Jaude por sus palabras. Y para seguir con el programa de este coloquio, solo invitar a Julio Gambina para que nos dé nuestra charla central del coloquio de hoy. Bueno, buenas tardes. Espero que me estén escuchando. No, no tengo devolución, quizás soledad. Si te parece, por WhatsApp me vas avisando cualquier, cualquier novedad y yo puedo ir, ir verificando un gusto enorme poder estar eh, compartiendo con todos ustedes. Una pena no poder haber cruzado la cordillera y estar de cuerpo presente para, para estar más, más cerca, pero bueno, no faltará la oportunidad en que llevemos adelante ese, ese encuentro y podamos compartir con todos los, con todos los participantes. Bueno, eh, en, en primer lugar... Destacar lo que ya dijeron eh, quienes me antecedieron en la palabra, tanto Alison Morales como Jadué, respecto de las perspectivas del Instituto de Estudios, de las, de las deformaciones ideológico-políticas que hay en este tiempo, no solo en Chile, no solo en Argentina ni en América Latina, sino en todo el mundo. Porque cuando hablamos de capitalismo hablamos de un orden económico mundial. Y por lo tanto, las reflexiones teóricas y políticas sobre ese orden económico mundial eh, que está planteado en este coloquio para rescatar el papel de la, de la economía política en el proceso de transformación. Agradecer la invitación en nombre de SEP de todos mis compañeros de, de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y periódico porque nuestro propósito cuando surgimos fue articular con el movimiento popular de la región en perspectiva transformadora. Y Chile es hoy un, uno de los territorios donde se centran las expectativas del cambio social, del cambio político, del cambio económico, con todas las contradicciones que supone el, el proceso real de, de la política, de la economía, de la cultura, en, en Chile. Es un tema que nos entusiasma desde, desde muchos años, pero especialmente con la revuelta popular del 2019 y las derivas en este cambio de gobierno y en el proceso constituyente. Que bueno, este, esperemos que, que avance y en profundidad por las expectativas que hay centradas allí. Chile tiene una importancia enorme para, para nosotros. Porque yendo a lo conceptual, cuando, cuando se piensa en, en términos de neoliberalismo como corriente principal del de pensamiento económico hoy en el mundo, eso tiene nacimiento hace 50 años, nada menos, en Chile. Chile y las dictaduras genocidas del cono sur fueron el territorio de ensayo. ...de las políticas de liberalización de la economía. Luego de estos ensayos, podríamos decir, exitosos para el gran capital... ...obviamente no para los pueblos... ...eso se consolidó con los procesos de restauración conservadora... ...en Gran Bretaña del 79, Estados Unidos del 80, con Thatcher y con Reagan... Y a partir de ahí tuvo carta de ciudadanía desde la hegemonía política y económica del sistema mundial capitalista para extenderse y generalizarse, sobre todo en el 89-91 con la ruptura de la bipolaridad. Recién Jadue decía que hay algunos que no se han enterado que se rompió esa bipolaridad, que hubo una derrota del campo socialista en Europa del Este y por lo tanto se abre paso eh, hace 30 años un camino de unilateralidad capitalista que es lo que está puesto en discusión hoy con muchos procesos multilaterales en la toma de decisiones y que genera entre muchos otros desórdenes el proceso de guerra situado en Ucrania, en Europa, pero que tiene económico, político, social a escala mundial y más allá de la anécdota recién contada también involucra por supuesto a Perú a su modo, a Perú, a Chile, a toda América Latina y el, y el Caribe. Por eso es interesante pensar que el año que viene será medio siglo de esto que yo llamo una gran revancha del de, eh, pensamiento hegemónico, liberal, eh, sobre el proceso de desarrollo económico-social a escala mundial. ¿Por qué digo gran revancha? Porque el, el enfoque de generalizar el neoliberalismo como política hegemónica a nivel mundial supuso, en primer lugar, desarmar conquistas históricas, de las trabajadoras y los trabajadores eh, a través de décadas, eh, en un proceso que se conoce en general como la dinámica del estado de bienestar entre la década del 20, del 30, del siglo pasado, hasta la emergencia de la restauración conservadora en, en los 80. Pero hay que señalar que esa, esa revancha no es sólo al estado de bienestar y las políticas keynesianas, sino en rigor al temor a la expansión del comunismo que había aparecido como propuesta civilizatoria alternativa con la revolución rusa del 17, con la unión soviética en el 1922 y por supuesto con la consolidación de eh, la bipolaridad al fin de la segunda guerra mundial. Ese temor a una sociedad de carácter alternativa, enunciada por los líderes socialistas e inspirados en, en la tradición de Carlos Marx como crítico de la economía política, es lo que generó el único momento de defensiva del capitalismo en, en sus cinco siglos de existencia digamos Estamos hablando de 50 años a la defensiva, entre 1930 y 1980, concediendo reformas distintas en, según los países, según las correlaciones de fuerza en cada país. Pero el temor al comunismo disparó un proceso de reformas económicas, de reformas sociales, que es lo que interpretó en su momento Keynes como revolución teórica dentro de la concepción neoclásica. Eh, hay que pensar, por ejemplo, uno, uno de los acérrimos contrincantes de, de Keynes, contemporáneo de Keynes, eh, me refiero a Arthur Pigou, en 1952 hace una, una charla eh, recuperando a Marshall. Marshall es precisamente quien... Eh, cambia la denominación de la disciplina de economía política a economía, y Pibú en el año 52, eh, trayendo a la actualidad a, a Marshall, Pibú había reemplazado a Marshall al frente de la cátedra de eh, economía, y él decía, bueno... ¿Qué pensaría Marshall ahora, en 1952? Piensen que desde el 45 al 80 hay hegemonía keynesiana en la economía mundial. Keynes muere en el 46. Keynes prácticamente no disfruta del keynesianismo imperante como corriente principal en, el, en la definición de políticas económicas en todo el mundo. Y lo que Pigou dice... Eh, luego de analizar unos cuantos aportes y traerlos al, al nuevo tiempo, o sea, lo que había cambiado en el medio siglo desde que Marshall había eh, formulado sus, sus concepciones, luego dice, bueno, voy a, a bajar a la tribuna, voy a dejar el análisis de los estudios, de los aportes que hizo Marshall en materia de matemáticas, de estadísticas, de elasticidades, de tasa de interés, y voy a bajar, bajar a la tribuna. Porque lo que está en discusión es la cuestión del empleo, dice por un lado, pero por otro lado el socialismo. Eh, Javier recién hacía mención al tema y es importantísimo mencionarlo porque es uno de los nodos centrales de la preocupación alternativa en nuestro tiempo. Lo que señala Pigu es que probablemente Marshall adecuaría sus concepciones teóricas a las exigencias de una época. Claro, para Pigú el socialismo era el keynesianismo, no tanto lo que acontecía en Europa del Este, eh, no tanto el proceso de transformación de las relaciones de propiedad, sino que estaba pensando en términos de socialismo, en una mayor participación del Estado en la economía, en la planificación estatal, en cómo interviene el Estado para recortar esferas de mercado donde interviene el capital privado. Pero traigo esto a colación, traigo esta, esta, esta cuestión para ver cómo es la dinámica política, social, en lucha concreta, la que define incluso las agendas teóricas. Es decir, un neoclásico como Pigou, continuador de marcha, crítico en origen de Keynes, en un proceso de desarrollo y por la dinámica mundial, a comienzo de los años 50 trata de explicarse, trayendo a consideración los mensajes y estudios de Marshall, como que Marshall se habría adecuado. ...a esta nueva etapa del desarrollo capitalista... ...de un capitalismo reformista... ...de un capitalismo del Estado de Bienestar... ...de un capitalismo que estaba haciendo concesiones. Claro, en ese análisis falta que esas concesiones... ...tienen que ver con la nueva dinámica... ...de lo que podríamos definir como lucha de clases... ...a escala mundial... ...donde la bipolaridad incluso alentaba... ...los procesos de tercera posición... Eh, los procesos de eh, ampliación de una lucha contra el orden capitalista, que si lo vemos en los despliegues de los años 60, 70 y desembarcando en América Latina, tenemos el, el proceso de Cuba que genera toda una gran discusión en, en América Latina, en el Caribe, de alguna manera interviene, en el debate global de la posibilidad de procesos transformadores en contra del capitalismo y más allá, desde países dependientes, atrasados, como, bueno, como fue en su momento Rusia, como fue China en origen, hoy disputando la hegemonía del sistema mundial y obviamente el caso de Cuba que empecinadamente continúa en un intento de un proyecto transformador importante. Digo todo esto porque detrás de la lucha política, de los proyectos políticos, está el estudio eh, del orden económico-social. Y es bueno pensar en términos de economía política. Si uno piensa en Adam Smith y 1776, desde entonces tenemos 250 años de estudio de la economía política. Y es interesante cómo los, los temas, la agenda de debate, se actualiza recurrentemente. Esta no es una disciplina que lo nuevo tapa lo viejo, sino que permanentemente se está generando un debate sobre cómo explicar el orden económico-social. Y podríamos decir que en estos 250 años hemos tenido unos primeros 100 años de hegemonía clásica, que termina precisamente con Marx, con la crítica de Marx a la economía política clásica. Y en ese mismo momento de crítica a la economía política clásica, emerge la economía política neoclásica, Con la escuela austríaca, con Karl Menger, años posteriores, Marshall va a terminar con la economía política y va a denominar economía, a la nueva disciplina, más concentrada en la técnica, en la matemática, a histórica, pensando en el proceso de reproducción de la lógica de la ganancia y no tanto en el origen y el tema del excedente. Y, y lo menciono esto porque hoy, tercera década del siglo XXI, eh, si algo está en, en, en disputa, para, ...para pensar la crisis contemporánea, las soluciones de la crisis contemporánea... ...desde el pensamiento neoclásico es la inspiración precisamente en la escuela austríaca... ...en los continuadores actuales de Karl Menger. Piensen que Karl Menger escribe su tesis en 1871. Es el año de la Comuna de París, es el primer intento del gobierno obrero... Ya hacía cinco años se había publicado el tomo 1 del capital. El tomo 2 y el tomo 3 se completan sobre fines del siglo y ni bien aparecen los primeros críticos del tomo 3 del capital, planteando la contradicción entre el tomo 3 y el tomo 1, es decir, poniendo la contradicción sobre la ley del valor, son los austríacos. Es von Bauer el que escribe una tesis de crítica a Marx, señalando que es Marx el que eh, se, se equivoca y toda su tesis sobre la teoría del valor se viene abajo y por lo tanto se impone la concepción hegemónica de la teoría subjetiva del valor. Alguien puede decir, bueno, pero esto ocurrió hace mucho tiempo. No, no, no es que hace mucho tiempo. Porque desde los austríacos hasta ahora estamos hablando de 150 años de hegemonía del de pensamiento neoclásico, que para desbancar a Keynes en los años 73 chileno y subsiguientes hasta el 79 de Thatcher, 80 de Reagan, se transforman en neoliberales. Neoliberales que, que, que recogen esa concepción de liberalización y que hoy ponen de nuevo en discusión que la solución a la crisis del capitalismo contemporáneo, que obviamente está agravada por una pandemia que no termina, por un proceso de guerra que exacerba el gasto improductivo militar como, como nunca, y desatando fenómenos, de eh, interés y recreación de estancamiento con inflación, que es lo que se está viviendo a escala global hoy. Bueno, cuando se ve, se plantea el tema del debate teórico, vemos que se vuelve a las fuentes nuevamente. Y en el debate teórico tenemos la concepción liberal a ultranza, como si fuera pensamiento único, tal como el propio coloquio lo define en su convocatoria la concepción neoclásica, neoliberal, planteando un salto hacia adelante con liberalización de eh, la economía a escala mundial como forma de solución. Y por eso, fíjense, el planteo de ante la recesión y la inflación, incrementos de las tasas de interés de manera progresiva, que obviamente en nuestros países... El tema se agudiza y agrava mucho más eh, las perspectivas de solución para la mayoría de la, de la población, pero la corriente principal neoliberal sigue batallando por avanzar en el proceso de liberalización de la economía. Pero también hay un otro diagnóstico que viene desde Keynes, de la concepción reformista y que se expresa en distintas eh, variantes de enunciados de política económica para el sistema mundial. Desde lo que se empuja desde el Vaticano, desde la Iglesia, desde eh, premios Nobel como, como Stiglitz, como Krugman o en sectores del Partido Demócrata de Estados Unidos con las expectativas en un New Green Deal, como si fuera posible en esta tercera década del siglo XXI, pensar en un nuevo acuerdo una propuesta que funcionó hacia 1930 sobre la base de la existencia de la amenaza comunista con la revolución rusa del 17 es, es impensable un nuevo acuerdo, un new deal a la Roosevelt sin la presencia de la amenaza del de avance del comunismo y hay que entender que la disputa multipolar que hoy se plantea, incluso con la alianza china, rusa, iraní y otros países sancionados por Estados Unidos, no constituye una réplica del escenario de guerra fría o de bipolaridad entre perspectiva socialista y capitalista, tal como aconteció entre 1945 y 1989-1991. Por eso, eh, fijémonos que el debate contemporáneo a escala mundial sigue planteándose entre esas tres grandes corrientes. La corriente principal neoliberal, que denominamos por, por, por, por, por simpleza, porque a, adentro conviven una cantidad de, de corrientes de de, pensamiento, de corrientes políticas. Las corrientes keynesianas, neo-keynesianas, post-keynesianas, que por supuesto, por ejemplo, entre ambas dos, tienen una posición muy distinta sobre el diagnóstico de la inflación y qué hay que hacer ante los procesos inflacionarios. Y un ter una tercera corriente, es, son las corrientes tributarias del pensamiento de Carlos Marx, con todos los aportes y continuidades que supuso Carlos Marx desde que escribió el tomo 1 del Capital, las distintas variantes del mismo, y la continuidad del, del pensamiento tributario de Carlos Marx hasta nuestros días, una concepción de crítica de la economía política. Y de crítica de la economía política, que es al mismo tiempo una crítica, ...de la política económica y del orden económico social. Por eso yo quiero eh, terminar mis, mis reflexiones... ...planteando la importancia y el desafío del programa de estudios del Instituto... ...que hoy estamos eh, lanzando, que hoy se está inaugurando... ...para pensar eh, América Latina, el Caribe, para pensar nuestra América... ...porque también en la trayectoria histórica de nuestra América... Nosotros necesitamos recuperar algunas eh, prácticas históricas y, y pensar en, en lógica de emancipación, recuperando la revolución de 1804 en Haití, una primera revolución popular, antiesclavista, anticolonial, que tempranamente se proyectaba con una perspectiva incluso anticapitalista. Un tema renovado en la década del 20, sobre el final del 20, cuando José Carlos Mariátegui desde el Perú discute incluso con la izquierda realmente existente en América Latina que el mito de los pueblos de América Latina era la revolución socialista. O sea, ya en la década del 20, hace 100 años, estaba el planteamiento de que la perspectiva de solución no pasaba por el orden capitalista. Más recientemente, en los años 60, la revolución cubana planta el proyecto anticapitalista socialista que va a animar toda una, una dinámica de luchas en la región, donde una de las grandes novedades va a ser el 71-73 chileno con Salvador Allende y el intento de la transformación socialista por la vía electoral que generó ...unos debates políticos teóricos más que interesantes. Pero, pero además de eso, pensar que la, la, el propio pensamiento de Cepal, eh, del estructuralismo, de los dependentistas, especialmente de los dependentistas marxistas... ...generaron toda una discusión más que interesante en los 60-70 sobre los modelos de desarrollo para la región... ...en el capitalismo, en contra del capitalismo, más allá del capitalismo y que fue un proceso que se renovó y generó expectativas esperanzadas en esta primera década del siglo XXI, donde volvió a aparecer la, la categoría del socialismo, socialismo del siglo XXI, socialismo comunitario, e incluso una serie de novedades, de articulaciones políticas, la más grande de todas, la constitución de la CELAC, es La primera experiencia de articulación política de los países de América Latina y el Caribe, expresamente excluyendo a Estados Unidos y a Canadá. Ahí hay todo un programa para indagar, para investigar. Yo siempre señalo, y con esto voy, voy cerrando, que durante mucho tiempo en la izquierda latinoamericana y mundial, sobre todo después del, del 89-91, eh, sosteníamos mucho el no. Eh, no al ALCA, no a la deuda, no al Fondo Monetario Internacional, no a los organismos mundiales, pero ese no se ha ido transformando progresivamente con la experiencia de nuestros pueblos, de los procesos de gobierno, con todas contradicciones, en muchos sí, y, y que hay que rescatar eh, muchos de esos sí para pensar nuestro tiempo. Con todas las contradicciones que tienen los procesos políticos de nuestra América hoy, tanto el chileno actual como el que esperamos se renueve en Colombia, en Brasil, el que vive Argentina, el que vive México. Por supuesto, la lucha permanente de, de países como Cuba, como Venezuela, como otros que intentan cambios en la región, es muy importante para pensar en nuestro tiempo la crítica a la economía política, no solo en materia teórica, de rescate de la ley del valor, por ejemplo, para explicar y discutir el fenómeno de la inflación, sino para innovar en perspectivas de transformación y recuperar e investigar formas de desmercantilización que existen en la sociedad contemporánea, en múltiples ejemplos de economía popular de formas de, de vida, de producción y de reproducción de la vida cotidiana en muchos pueblos de la región, para ir pensando y anticipando cómo son los procesos de transformación genuinos, reales, profundos, que entre otras cosas supuso, por ejemplo, en el 2009 que la constituyente boliviana reconociera el carácter constitucional de la economía comunitaria. Una forma ancestral de producción de los pueblos originarios, indígenas, campesinos en Bolivia. Bueno, parte de eso son los desafíos que tenemos desde el punto de vista de la economía política y de la crítica de la economía política para pensar este tiempo. De mucha incertidumbre necesitamos, con crisis económica desplegada, con pandemia que no termina y vamos por el tercer año, y con un proceso de guerra que se proyecta como desafíos y realidad de una confrontación nuclear con impactos económicos, sociales críticos para gran parte de la humanidad. Por eso eh, agradecerles la invitación eh, y desarrollar un, un, un programa que sea virtuoso, eh, necesario para el pueblo de Chile y para los pueblos de América Latina y el Caribe y todo Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, Julio, eh, por su presentación. Eh, para seguir con el programa que tenemos propuesto para el día de hoy, vamos a invitar a Felipe Gajardo a que pueda compartir con nosotros sus reflexiones. Eh, oye, Muy agradecido de esta invitación. Eh, la, tras haber escuchado el, el lujo de, de, de palabras de Julio Gambino, es eh, un desafío tomar la palabra posterior a él, eh, pero, pero esperemos estar a la altura. Mi nombre es Felipe Gajardo, yo provengo de la red de estudios Nueva Economía eh, y celebro mucho esta instancia donde podemos dialogar y conversar en torno a la economía política a propósito de la inauguración del Instituto de Economía Política resulta sumamente difícil poder encontrar estos espacios, desde la, en tanto en la academia, en tanto en la política. Eh, Daniel Jaube también ya lo mencionaba en un comienzo. En general, tanto la y los colegas economistas y, en, tienden a estar eh, desde, la, desde el pensamiento neoclásico eh, hablando. Entonces, es muy difícil generar estas instancias de reflexión desde una perspectiva desde la economía política. Así que, en primer lugar, celebrar esta, este momento para poder esta, eh, generar estas discusiones. Eh, mi presentación, mi palabra, la voy a dividir en dos. Una en, referir, en referido a lo que es economía política, al concepto, y posteriormente hablarle un, una, un par de minutos en torno a lo que es la red de estudios nueva de economía. Eh, en cuanto a lo primero, que es la de la economía política, eh, es muy relevante que podamos eh, generar eh, pensamientos, reflexiones, desde la economía política para que podamos hablar desde el lente de la economía política sobre el poder, que es algo que la visión neoclásica lo ha dejado afuera eh, por décadas. Así que me parece que es sumamente bueno que las reflexiones de acá podamos introducir el concepto de poder eh, desde la economía clásica, también mencionó algo de aquello, desde David Ricardo, que eh, la investigación había estado enfocada en repartición del excedente. Eh, eso sí, entre capitalistas y terratenientes. En general, en el siglo XIX, eh, la consideración respecto a la y los trabajadores está enfocado a que recibieran un, un sueldo eh, que les, mantuviera, les permitiera la subsistencia. Eh, posteriormente, ...con el auge del marxismo, con la crítica de la economía política... Eh, ...se consideró a la y los trabajadores como sujetos políticos... ...que podrían participar en esta repartición del excedente... ...llámese las riquezas... Eh, ...con un enfoque en la cual podrían... ...con eh, un enfoque de justicia, digámoslo, ...dado que desde la economía política se contempla que las riquezas... ...son generadas por la y los trabajadores... ...el valor de las mercancías... Eh, se, ...se crean en el proceso del trabajo... ...con la y los trabajadores... ...entonces... Eh, por supuesto que tienen que estar en esta repartición del excedente, de la riqueza, en tanto eh, contemplando como, la, como una torta cuánto tajada se lleva a los capitalistas, cuánto terratenientes y cuánto la y los trabajadores. Eh, por tanto, desde este lente de la economía política podemos reflexionar en estos términos y trayéndolo al presente, en donde... La nueva constitución ya está eh, en sus artículos hablando respecto a la negociación colectiva multinivel, por ejemplo. Que algo que eh, con la dictadura, por cierto, desde la visión neoclásica eh, con los Chicago Boys, eh, no, no era de extrañar que una de las primeras cosas que hicieran era precisamente eh, eh, perseguir las dirigencias sindicales, pero también reducir la negociación colectiva a nivel de empresa. Así que es una buena noticia que en la nueva Constitución se mencionen este tipo de cosas y también la participación de la y los trabajadores en las decisiones de las empresas. Estamos hablando entonces de repartir el excedente y desde los lentes de la economía política podemos hacer esa reflexión y empujar ese tipo de políticas con esta perspectiva. También la economía política, además de señalarnos la riqueza, o sea, la justicia de hablar de distribuir los excedentes producto del valor generado es que también nos trae la, los conceptos muy relevantes de la plusvalía y de la explotación. Es decir, eh, nos permite también contemplar eh, y visualizando la, las políticas que se ven hoy en día eh, de cómo es justo que reduzcamos la plusvalía eh, absoluta, por ejemplo, pensando en la jornada laboral de 40 horas, que es una política que se viene y lo podemos visualizar. Entonces que. Efectivamente, esa política podría reducir el plusvalor absoluto y, por tanto, reducir la explotación, que es algo que desde la economía neoclásica, por cierto, que no existe este debate. Así que también lo, lo visualizamos como algo positivo de, de introducir en las discusiones políticas eh, el lente de la economía política. Eh, pero además, además, complementaría a lo que ha dicho Julio eh, en la palabra que me precedió, eh, han habido críticas a la economía política y qué importante que las estemos contemplando y reflexionando en el Chile de hoy día. Eh, me voy a referir específicamente a dos, que es de la economía feminista y la ecología política. A propósito de la economía feminista, eh, la redefinición del trabajo, como algo más allá de, de los, los espacios del mercado, es sumamente relevante, allí... Contemplando la, la, la, las visiones de Christine Delphi y de Silvia Federici, en la cual eh, redefinen el trabajo, eh, consideran el trabajo del cuidado y el doméstico no remunerado como algo sumamente relevante y que hay que contemplarlo. Eh, Comunidad Mujer mencionaba que algo así el 20% del PIB es, tendría relación con este tipo de trabajo que hoy en día la economía neoclásica clásica, la deja fuera y, y por cierto, que la, la economía política en sus inicios también. Por tanto. Muy relevante contemplar la reflexión en torno a la economía feminista, también el concepto de doble explotación que, que sufren las trabajadoras mujeres eh, o máxima explotación, haciendo referencia a Christine Delphi, eh, que dicho sea de paso, eh, extrañamos también en esta instancia una, una expositora mujer en relación a, a estas temáticas. Eh, en cuanto a la ecología política, por cierto, que ahí también haciendo referencia, por ejemplo, Michael Lewy, eh, no, nos trae a, a colación a la discusión la no correspondencia entre el pensar de un desarrollo ilimitado de las fuerzas productivas con el buen vivir o con el bienestar eh, contemplando la no degradación del medio ambiente. Eh, algo Una discusión que nos parece de todo relevante en contexto en la cual se reflexiona, si es que desde este extractivismo, eh, para rafiando a Alberto Acosta, este extractivismo que vivimos en Latinoamérica, debiéramos transitar o no hacia una industrialización eh, o, o no, eh, o una industrialización pensada en, en el siglo XXI, a propósito de que ambas, industrialización, extractivismo, en los ojos de la ecología política, la visualizan como un productivismo que estaría en desmedro del medio ambiente. Por tanto, eh, se visualiza que las fuerzas productivas no son neutras en este sentido, eh, un desarrollo ilimitado de estas podría generar un, un conflicto con la naturaleza, con la degradación del medio ambiente en el marco de, de, lo, de la situación del cambio climático, que hoy día ya visualizamos los efectos del cambio climático. Por tanto, nos parece de todo pertinente traer a colación desde la economía política esta, esta reflexión en torno a la economía feminista y la ecología política. Eh, notemos que ninguno de, ninguna de estas cosas de las que he mencionado se pueden reflexionar desde la economía neoclásica. Eh, y eso es algo eh, co eh, sumamente complicado, entendiendo que la economía neoclásica es la hegemónica en la enseñanza de la economía tanto en esta casa de, de estudio como en todas, digámoslo así. Eh, por tanto, y consecuencia de aquello, y voy a la segunda parte de mi, de mi presentación, es que como estudios es no economía, eh, reflexionamos sobre esta materia en el año 2011, al calor de las luchas estudiantiles, eh, en donde recibíamos en esos momentos en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile una enseñanza profundamente neoclásica y, y nada más que aquello. Por tanto, nos autoconvocamos en ese año eh, a conformar una red eh, compuesta por estudiantes y profesionales de distintas disciplinas de las ciencias sociales eh, en, por dos sentidos. Uno primero, para autoformarnos en la diversidad del pensamiento económico, pero también en investigar y generar insumos para las luchas de las mayorías oprimidas en el país. Por tanto, estas dos cuestiones eh, nos, han, nos han motivado in, en, en generar distintas actividades a lo largo de toda esta década en la cual ya te, eh, hemos generado trabajo. Me gustaría comentarle algunas de ellas, eh, a propósito del surgimiento de este Instituto de Economía Política, que lo visualizamos como un espacio en la cual podemos trabajar en conjunto. Eh, tenemos una revista que desde el año 2011 que se está generando, en la cual eh, tiene aspiraciones de que las personas con una perspectiva heterodoxa de la economía puedan publicar. Ahí ya contamos con nueve ediciones, en donde dentro de ellas han publicado eh, economistas como José Gabriel Palma y Marc Lavois. Eh, también contamos con un libro, Chile del siglo XXI, Propuestas de la Economía, que de hecho fue mencionado al comienzo de, de este coloquio, eh, en la cual también tenía como aspiración eh, poder reflexionar desde la economía en distintas dimensiones que contemplamos relevantes para el Chile del siglo XXI, eh, en tanto salud, en tanto educación. Ahí contamos también con la participación de David Debrot, eh, director del Instituto de Economía Política, además de algunas otras autoridades de gobierno actual. Eh, también hemos generado a partir, desde el año 2015 lo que es la Escuela de Verano de Estudios Nueva Economía, la cual es un espacio para generar discusión y debate, para abrir el espectro de la enseñanza de la economía y también hablar sobre eh, temáticas sumamente relevantes eh, de conflicto socioecológicos, económicos en el país. Allí hemos contado con la participación por dar algunos ejemplos de Eduardo Budinas de Uruguay, de Andrés Ruggeri en Argentina, eh, como también de activistas, en este caso el activista ambientalista Rodrigo Mundaca. Y por último, también generamos cursos eh, de la cual generar reflexiones. Eh, por ejemplo, el, algunos cuantos que hemos realizado en la Universidad Abierta de Recoleta, a propósito, que es la que nos convoca eh, en este coloquio, eh, como eh, con el nombre de Economía Alternativa y Debate sobre el Desarrollo, sobre Cooperativismo, todos cursos que eh, en el año 2019 tuvieron alta concurrencia, alta asistencia, lo cual da cuenta también de la, del interés eh, y de, de querer participar por parte de, de, de las personas en este tipo de temática, lo cual lo, lo consideramos sumamente relevante a profundizar. Es un horizonte que nos gustaría participar para poder hacer las transformaciones que necesitamos como país. Eh, también participamos en cursos en sindicatos y en otros espacios que consideramos relevantes, la, la enseñanza, por ejemplo, la enseñanza media. Eh, y como conclusión de mi palabra, eh, contemplamos que eh, es muy relevante que hablemos sobre economía política, es una tarea tanto del Instituto de la Economía Política como también de otras organizaciones, contemplando por ejemplo el, eh, la red de estudios Nueva Economía, fomentar este tipo de discusiones, ¿eh? abrir las aulas a la diversidad del pensamiento económico y estar a la altura de las transformaciones que estamos viviendo en el Chile actual. Así que muchas gracias por permitir dar las palabras y todo el éxito al Instituto de Economía Política. Gracias. Y bueno, después de agradecer a Felipe, vamos a invitar a David que pueda compartir con nosotros eh, para ir cerrando, ¿cierto?, este coloquio, algunas reflexiones. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero quiero partir agradeciendo eh, enormemente la, la visión del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, por generar este espacio de la Universidad Abierta de Recoleta, eh, la generación de varios institutos, hay, hay tres anteriores al de economía política eh, y también en los próximos meses se irán creando otros institutos que dan cuenta de eh, distintas problemáticas que se quieren abordar. Yo creo que eh, abordarlo desde un municipio que está haciendo transformaciones creo que es una cuestión tremendamente importante. Lo segundo es que quiero darle un reconocimiento muy especial también al, al equipo de la Universidad Abierta de Recoleta, liderado por eh, Rodrigo Hurtado, que es su director ejecutivo, y al equipo eh, de la universidad, a Alison Morales, directora del Instituto de Cuidado e Inclusión, eh, y también a, la, a varias compañeras que están acá, eh, como Soledad Varela, Belén, que nos han colaborado en la organización del evento y que participan eh, habitualmente en, la, en las labores del Instituto. Quiero saludar también a Julio Gambina, eh, que nos ha acompañado en esta oportunidad y también que nos ha acompañado en múltiples otras actividades que hemos realizado anteriormente, como una serie de, de ciclos que hemos eh, hecho este año en torno a los temas constitucionales y que van a seguir desarrollándose en los próximos meses y años. Quiero agradecer también a Felipe Gajardo por su colaboración, su participación en esta, en esta actividad y porque creemos que el la alianza de este nuevo instituto con Estudios Nueva Economía, que es una iniciativa desde, eh, desde los estudiantes de economía, eh, claramente con una vocación crítica que re reconoce las falencias que tiene la formación no es cierto, y la práctica de la economía en Chile, eh, puede ser un, una, una alianza que tenga un, un potencial tremendo eh, en la labor del Instituto y en, y en general en la transformación del pensamiento económico en Chile. Y por último, agradecerle también a la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones y a la Radio de la Universidad de Chile por, eh, por prestar este espacio. ya eh, y también por todo lo que significa eh, difundir en redes sociales esta actividad y la generación de un, de un programa que va a ser transmitido en los próximos días por la, por la radio un programa ed, ed, editado de esta actividad que va a ser transmitido por la, por la señal de la radio yo quiero referirme nada más que a dos, a dos cuestiones en lo, en lo, en lo fundamental <coughs> primero quiero referirme a a los fundamentos de la existencia de este instituto y segundo, comentarles un poco cuáles son las líneas de acción que estamos pensando. Respecto de los fundamentos o el porqué de un instituto de economía política en esta Universidad Abierta de Recoleta, eh, nosotros hemos generado una reflexión eh, que de una u otra forma ha ido siendo compartida con el alcalde, con la dirección ejecutiva de la universidad y que queremos ampliar esa discusión eh, en torno a varios fundamentos. Yo ahora quiero referirme solo a uno de esos aspectos, pero quiero decir que esta reflexión ha tenido que ver con, eh, con el concepto, por ejemplo, de pluriversidad, que es una, es una característica de esta, de esta institución, ¿ya? De, de, de tratar de, de traspasar lo que son las barreras disciplinarias y la concepción de una universidad mercantilizada como son las universidades que tenemos en Chile, incluso las universidades públicas. Eh, ¿Y por qué al interior de una pluriversidad surgida desde un territorio, desde, desde un municipio, eh, no es casual entonces que surja ahí y que se, que, que se impulse desde ahí eh, ...un instituto que está pensando la economía política en Chile. También lo hemos reflexionado en el sentido de, de, de cómo los fenómenos que son eh, propios de, de, de una comuna... ...como, como Recoleta, donde hay eh, fenómenos como la migración, muy fuerte... ...hay temas de comercio, ¿no es cierto?, como, como la Vega Central... Eh, como, como el barrio Patronato, ¿no es cierto?, que históricamente han sido barrios de comercio internacional, expresan de una manera muy concreta eh, y muy localizada en un territorio fenómenos que son de la economía mundial en su conjunto. ¿ya? Y por lo tanto, como eso también nos hace pensar eh, en que una iniciativa que tiene que estar fuertemente vinculada a la población de la comuna a sus comunidades a, y a sus barrios de alguna manera expresa también fenómenos que son globales y que son propios de la economía actual hay una serie de otras reflexiones que hemos hecho, más bien desde, el, desde la perspectiva más teórica que queremos ampliar pero yo ahora quiero referirme solamente a una que es que uno de los fundamentos tal cual lo señalaba el, el alcalde eh, del surgimiento de este instituto es la tremenda ausencia de un proyecto programático, clasista y popular que dé sustento y oriente las profundas transformaciones económicas y sociales que nuestro pueblo requiere. Ese es un elemento que a nuestro juicio es central para poder entender el porqué los espacios propiamente disciplinarios en las universidades tradicionales y en la formación y en la práctica de la economía no responden, no responden hace mucho tiempo, no es un problema solo de, de ahora, de los últimos años, sino que hace muchísimas décadas, no responden a este tipo de, de, de, de demandas, ¿no es cierto? Esa ausencia también tiene que ver con la falta de un proyecto global que apunte a superar el capitalismo, que tenga viabilidad estratégica y que tenga también un amplio respaldo de los sectores populares y de la izquierda. Lo señalaba eh, Daniel en el sentido de que incluso en la propia izquierda y en los sectores populares está muy instalado el pensamiento único neoliberal e incluso desde economistas de izquierda eh, no hay una reflexión ni hay un una convicción respecto de procesos de transformación que uno debiera estar pensando. Eh, en Chile y en el mundo asistimos entonces a un vacío de alternativas reales de transformación en esa perspectiva socialista. Creemos que hay un déficit central de tal proyecto en materia económica. Si bien no es solamente un problema económico, es un problema político, es un problema ideológico, es un problema cultural, es un problema de nuestra relación con los pueblos originarios, en materia económica esto es particularmente complejo. Eh, lo que se requiere para la construcción de una propuesta viable en un contexto eh, global como el que vivimos hoy día. Desde el derrumbe del socialismo real en los a los inicios de los años 90, los sectores populares y la izquierda a nivel mundial se encuentran huérfanos de referentes, más allá de las luchas antineoliberales de carácter más bien defensista. Múltiples han sido los intentos de construcción de un proyecto en las últimas décadas, sin embargo, los resultados a nivel latinoamericano, especialmente, requieren un examen crítico. Si bien estamos y valoramos los procesos que se han desarrollado, creemos que hay que dar una reflexión profunda, sobre todo en el espacio latinoamericano y caribeño, respecto de los fundamentos de esos procesos de transformación y por qué muchas veces se cae en los mismos problemas de manera recurrente. En Chile esta problemática es más profunda, ya que la penetración del sentido común neoliberal en la población y la formación económica ortodoja, neoclásica, ¿no es cierto?, dificultan la reflexión anticapitalista. En consecuencia, la reflexión crítica en materia económica es una gran necesidad para la construcción de un proyecto programático clasista, popular y de orientación socialista en la actualidad. Esperamos que el Instituto sea un aporte, facilitando la articulación con redes de pensamiento y de trabajo académico crítico a nivel nacional, latinoamericano caribeño y global. Quiero referirme brevemente a algunas de las líneas de acción. ¿ya? Como todos los institutos de la Universidad Abierta de Recoleta, este instituto tiene por eh, labor central, ¿no es cierto? articular y coordinar acciones que tengan que ver con promover la docencia, la formación y la capacitación. Desarrollar investigación, estudios y opinión pública y fomentar la participación y el debate social en materia económica. Pero queremos hacerlo muy vinculado a cuatro ejes que son los que hemos definido como centrales, ¿no es cierto?, en la construcción de, ese, de, ese, de, esa, de esa propuesta. El primer eje tiene que ver con las luchas de las y los trabajadores sus demandas y sus propias organizaciones, la centralidad del trabajo y la problemática de clases. Una segunda vertiente tiene que ver con la problemática de la mujer y las disidencias sexuales en la vida social, con el feminismo clasista y con las luchas antipatriarcales. La una, una tercera línea, o un tercer eje, tiene que ver con la problemática socioambiental, y los efectos del modelo neoliberal extractivista y financi financiarizado del capital en las comunidades y en los territorios. Y una cuarta línea tiene que ver con las demandas sociales, económicas y políticas de los pueblos originarios y la necesidad de un proyecto económico plurinacional a nivel país y continental. En esos cuatro ejes, lo que queremos hacer es promover el desarrollo de enfoques económicos heterodoxos cuya pertinencia estará dada por la lucha contrahegemónica respecto al pensamiento único neoliberal y al enfoque tradicional neoclásico. Eh, para ir cerrando, quiero referirme a algo que... En un, en un momento como este, ¿no es cierto?, de, de inauguración o de lanzamiento de un, de un instituto como este, creo que no puede estar ausente. Y es hacer un sentido reconocimiento a varios compañeros, especialmente por nuestra formación, como ha sido, ya lo decía Alison, ¿no es cierto?, más bien eh, sesgada hacia, hacia el género masculino. Eh, pero donde creemos que crecientemente tienen que irse eh, generando liderazgo y, y, y reflexión eh, más eh, equilibrada en términos de género. Un reconocimiento a economistas que han estado presentes en, eh, en la trayectoria de la economía política en Chile e incluso también a nivel latinoamericano y mundial. Quiero hacer un reconocimiento en primer término, a Orlando Caputo, eh, que es uno de los eh, grandes formadores, ¿no es cierto? En, en mi caso, director de la Escuela de Economía de la Universidad Arcis y permanentemente defensor de lo que es la, eh, la, la recuperación de los recursos naturales. También a nuestro profesor Hugo Facio, que permanentemente ha estado vinculado con el análisis económico. Eh, y que hasta el día de hoy sigue, ¿no es cierto?, entregándonos enseñanzas eh, que son tremendamente importantes. Quiero reconocer también a Jacobo Chatán, quien en su ya más de 100 años eh, dejó un legado muy importante en múltiples eh, iniciativas y, y, y participaciones, especialmente... A principios de los años 90, en todo lo que fue la distribución, la, la discusión sobre la distribución del ingreso en Chile. A José Cademartori quien tuvo una destacada trayectoria eh, en, la, en, el, en el proceso, ¿no es cierto?, de la discusión económica eh, durante el gobierno de la Unidad Popular. También quiero reconocer a José Valenzuela Feijó, eh, profesor de la de la escuela de economía en ese tiempo se norte de la universidad de, de Chile cuando la universidad de Chile tu, llegó a tener dos facultades de economía una neoclásica y otra de economía política eh, Pepe Valenzuela luego desarrolló una vasta labor académica en México eh, y él en este momento se encuentra nuevamente en Chile eh, y y de dentro de las, de las personas que han estado vinculadas a estos proyectos creo que también merece un sentido de reconocimiento probablemente menos conocido en Chile pero también tuvo una participación eh, bien importante durante los 60 y principios de los 70 hoy eh, se encuentra desarrollando una labor muy importante en Costa Rica eh, Franz Hinkelamer, eh, él en, a principios de los 70 también desarrolló una importante labor teórica eh, que trasciende con crecer lo que es la economía, pero que durante un periodo muy importante des desarrolló eh, el pensamiento vinculado a la, a la filosofía política y los fundamentos de la economía y que también ha desarrollado una labor bien importante en materia de economía política. Eh, ecológica y la vinculación entre las problemáticas ambientales y la economía política marxista. Y finalmente, quiero reconocer a dos grandes economistas y amigos, uno de ellos está acá presente, uno de ellos es Claudio Lara, eh, que un gran amigo, profesor y compañero, y a Rafael Agassino, que en este momento está por ahí mirándome con, con esa cara rigurosa, eh, Así que quiero también darles un fuerte abrazo y un reconocimiento. Quiero también reconocer a algunos compañeros que han partido, algunos de ellos hace muy poco tiempo, pero creo que son parte del legado de la economía política eh, que nosotros tenemos que eh, reconocer. El primero de ellos es Alberto Martínez Echeverría, eh, Alberto Martínez fue de la primera generación de ingenieros civiles de industria en Chile, hizo una labor tremenda, eh, en esos años participó de los primeros años de la revolución cubana, fue viceministro de industria cuando el ministro era el Che Guevara y hay que tener harto, había que tener harto coraje para ser el segundo del, del, del Che Guevara eh, Alberto Martínez luego desarrolló una trayectoria académica muy importante en Francia y luego volvió para el proceso de la Unidad Popular eh, y también nos acompañó en los últimos años desde la Escuela de Economía de Arci y desde el Instituto de, Nacional de Estadística. Andrés Varela, también profesor... Eh, del, del, del área de economía, él era más bien de, de formación ingeniero, industrial. Eh, Andrés Varela fue un, un, un tremendo aporte, ¿no es cierto?, en términos de, de impulsar la, lo que fue durante la, los, los, la primera parte de la década de los 90, lo que fue la Sociedad de Economía Política de Chile, que es una iniciativa que probablemente debiéramos retomar. Recientemente nos, nos dejó Álvaro Díaz. Ya Álvaro Díaz también fue un, un economista eh, que durante los 90 participó del Ministerio de Economía eh, en, la, en la transición democrática. Eh, Álvaro fue también cumplió un rol importante durante la revolución sandinista, eh, vinculado a los temas económicos y dejó también un, un legado. A mi juicio, importante en materia de ciencia y tecnología y de, la, de las discusiones que hubo en ese momento durante los 90 sobre transformación productiva, eh, encadenamiento productivo, etc. André Gunder Frank también eh, durante los 60 y 70 y principios de los 70 estuvo en Chile. Eh, él venía de haber estudiado en la escuela de Chicago eh, con Milton Friedman, con esa generación. Eh, luego participó, no es cierto, de, del mundo académico brasileño y, bueno, como pasaba habitualmente y sigue pasando, con el golpe de estado en Brasil llegó eh, por estas tierras y eh, generó una relación muy profunda con la izquierda chilena. Eh, y siempre en una visión muy crítica, incluso respecto de, de la economía política marxista. Gunter eh, Frank estuvo vinculado a la, a la revista de economía crítica eh, que, que levantamos en la, la década del 2000 eh, y tiene una tremenda trayectoria. También un gran amigo, eh, Reinaldo Carcañolo, ya... Eh, Reinaldo también, como varios de los otros que estoy nombrando, eh, brasileño, eh, después del golpe en Brasil, estuvo acá en Chile. Fue profesor de la, de la Facultad de Economía de la Chile, pero de la sede de Chillán, ya no... Eh, en ese momento la, la Chile tenía facultades en, en varias regiones y una de ellas era esa y Reinaldo fue profesor de economía en esa, en esa sede en particular. Eh, fue un gran impulsor de lo que es la sociedad de economía política de Latinoamérica y el Caribe eh, y, y también fue un gran amigo. Y por último, para ir cerrando, a Teotonio Dos Santos, eh, quien... Un poco en la, misma, en la misma situación que los dos anteriores, brasileño, estuvo en Chile, fue uno de los impulsores del Centro de Estudios Sociales de la Chile, eh, con una enorme trayectoria y obra, y bueno, y estuvimos acá hace un par de años despidiéndolo eh, cuando falleció hace, digo, no sé, unos tres años, una cosa así. Con eso quiero ir cerrando, eh, darle las, las gracias a quienes han participado y invitarlos tanto a a quienes están vinculados a los temas económicos más directamente como a quienes tienen una, un interés no si bien no están tan vinculados a los temas económicos pero tienen un interés en discutir estos temas en participar de algunas actividades a que se acerquen al instituto y podamos generar un, una serie de actividades en torno a eso. Así que muchas gracias. Bueno, yo creo que Agradecemos los comentarios y las intervenciones al cierre. y También agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Obviamente la colaboración de la Vicerrectoría de Comunicaciones de la Universidad de Chile, de la Radio de la Universidad de Chile y obviamente la participación de todos los expositores. Y esperamos que todas y todos tengan un muy buen regreso a casa. Gracias por participar.